¿Cómo están? Gracias por acompañarnos un ratito. Hoy también, hoy con acompaña la directora de Real Maris para Costa Rica, eh, que me estaba contando que estaba, está le está yendo súper bien con la cuarentena. ¿Cómo estás, María? Hola, un gusto de estar con, contigo en esta forma también. Y bueno, es que es un tiempito más para estar adentro. Entonces, ha sido todo un nuevo aprendizaje, ¿verdad? Estar dentro, también dentro de esta casa, ¿verdad? Pero gracias, ¿todo bien? Sí, sí, sí. Ahí estábamos viendo detallitos ahora con el programa que parecía que no funcionaba, pero aquí acá lo estoy viendo y sí, funciona súper bien. Nos vamos a todos. Los dos. <risa> Excelente. Como todos estos días que nos hemos encontrado por este medio, pues les digo que si quieren compartirnos algo, eh, algún comentario, lo que ustedes quieran, qué están sintiendo, cómo lo están pasando, eh, qué aprendizaje están teniendo, cualquier cosa, cualquier cosa es, es bien recibida, no hay nada bueno, no hay nada malo, todo es bien recibido. Y hoy vamos a compartir prácticas para recobrar el bienestar emocional, y bien estos tiempos, estos días, pues tal vez estamos un poquito desequilibrados, tal de vez nos estamos cuestionando un montón de situaciones personales eh, de la vida diaria, pues, y tal vez nos tiene un poco movidos, ¿verdad, Marian? Claro, claro. Entonces, pues sería muy lindo que nos compartan y bueno, Marian, muchísimas gracias por venir a, a dar estas, estas prácticas para estar que ya mejor. Gracias. Que ya me acabas de aparecer aquí. <risa> okay. Bueno, espero que estén muy bien. Eh, quisiera como eh, iniciar con una pequeña práctica, ya que sé que, pues, estas situaciones han generado eh, diferentes niveles de ansiedad, de estrés, eh, a veces estamos en casa, a veces tenemos que salir, entonces, les parece que iniciemos primero con un ejercicio de estar aquí ahora eh, y, y recuperar como nuestro, nuestro, estar con el ser. Y hagamos una pausa a todo lo que, la influencia de lo que escuchamos de la gente, de las noticias, de las redes sociales, del WhatsApp. Eh, por un momento, eh, creen que, que podamos... Eh, respirar profundo y hacer una pausa donde yo esté con el ser. ¿Les parece? Entonces, vea, pongamos la espalda recta, inhalemos profundo, exhalemos otra vez, inhalemos profundo, exhalemos, y ahora hagamos nuestra cabeza de un lado hacia otro como si fuera un péndulo. Vamos a ir relajando nuestro cuello, suavemente. Poco a poco. Muy bien. Ahora les invito nuevamente a que inhalemos profundo. Y vamos a observar que el cuerpo está de forma natural, en la silla donde estoy, no lo presiono, solo lo relajo. Nuevamente inhalo profundo, exhalo, observo lo que siento, solo observo. Inhalo, profundo y exhalo. Estoy con el propio ser. Aquí y ahora. Muchas gracias. Gracias, María, por compartir esto. Como para ellos, sintonizando todos en la misma frecuencia... Ya relajado. Y bueno, veo gente ya conectada. David, eh, saludos. Saludos a Jonathan, a Leonardo desde El Tamarindo. Uh -huh, qué, qué bueno. Con nosotros este ratito. Muchísimas gracias. Eh, como les he dicho todos estos días, es un ratito sacado de la manga para compartir eh, con todos, desde la casa, que es ojalá lo porque deberíamos tener en la medida de lo posible. Mañana estas prácticas para volver al centro, para estar eh, emocionalmente equilibrados, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Las podemos hacer todo, todas las personas en cualquier momento, eh, aunque estemos bien o solamente cuando tenemos alguna crisis de ansiedad o nos sentimos un poquito tristes, ¿cuál sería la recomendación? Ok. Vean, la recomendación es la siguiente. La situación en la que estamos es una situación de emergencia. Eh, y cuando estamos en una situación de emergencia, nuestra mente funciona diferente. Eh, posiblemente por la misma cantidad de información y de estrés y saber que de repente me quede sin trabajo o alguien en la familia o de repente eh, estoy más tiempo con personas que no estaba tanto tiempo, de repente además eh, eh, incluso hay el temor de enfermarse, de, de contagiar a los seres queridos, ¿verdad? Eso hace que mis pensamientos sean un poco diferentes, es decir, que voy a tener pensamientos más rápidos, eh, Muchos pensamientos acerca del futuro eh, y también eso me va a generar eh, desconcentración, me va a generar tal vez que estoy irritable o tal vez, eh, verdad, me va a costar dormir eh, o tal vez despertarme o tal vez puedo ya no tener motivación o tristeza porque sé que algunos de ustedes además están sin ver a los seres queridos hace tiempo. Entonces, eh, esto... Las, las actividades que tenemos que hacer para nuestro bienestar emocional, las prácticas para nuestro ser, lo tenemos que hacer todos los días. Porque imagínense que estamos como en una carrera que es una maratón. O sea, la maratón son muchos, muchos kilómetros. toda la maratón no es tanto que tengo que ir rápido, es de resistencia. Y la resistencia, Interior, Nuestra resistencia emocional eh, se tiene que ir alimentando, porque si mi, mis pensamientos son muy rápidos y muy excesivos, pierdo resistencia. Es como que logro pensar mucho, pero no sé si ustedes han tenido la experiencia que después se bloquean. Después de pensar mucho, mucho, mucho, ya, ya no puedo pensar más. Entonces, no encuentro soluciones, emocionalmente me afecta. Entonces, necesito nuevamente hacer prácticas para que yo me mantenga mentalmente yendo a una velocidad buena, pero no muy rápida, sino como eh, paus hacer pausas, ¿verdad? Entonces, todos nosotros requerimos eh, diariamente hacer ejercicios para volver a recuperar energía mental, volver a darme paz interior, poder estar otra vez en el presente, porque de esa manera, ¿verdad? Puedo continuar en esta maratón que nos puso la vida. Así es, así es. Y siempre, yo, nos levantamos en un puro corrector, ¿verdad? Y, hay demasiada información, estamos pensando en, de, en demasiadas cosas, estamos haciendo muchísimas cosas a la misma vez y no nos preparamos para, para lo que viene durante el día. Ahora tal vez no tenemos tantas cosas que hacer, pero tenemos un montón de información, entonces tenemos que prepararnos, como vos decís, para, para la resistencia. Entonces me parece que... Eh, bueno, una práctica primordial en Brava Kumari siempre ha sido la, la meditación. Claro. Claro, entonces... Podemos iniciar el día pues meditando un poquito, ¿verdad? Paseándonos de, todo, de toda esta contaminación que hay. Yo comentaba el otro día que aunque estamos, estamos acá en silencio, tranquilos en la casa... Yo nunca me he sentido tan bombardeada de información y de tanta de tanto ruido eh, como ahora. Claro. Claro. Entonces, por ejemplo, prácticas directas que podamos utilizar. Sí. Vamos a hacer una. Eh, voy a explicarla y la idea es hacerla. Eh, ojalá que puedan sacar el ratito para estar así con nosotros, tranquilos. Ojalá donde están, bueno, donde sea que están, probablemente en casa, <ríe> eh, <ríe> eh, podamos hacerlas. Eh, este ejercicio eh, se llama volver a casa. Eh, ya que tenemos que estar en casa, vamos a imaginar que este cuerpo es la casa y que adentro de este cuerpo tengo una sala, una sala muy ordenada. Es una sala muy limpia, una sala donde casi no hay nada, pero es muy cómoda. Ese espacio, esa sala, está dentro de mí, es mi espacio donde yo la conciencia, el alma, el ser que está escuchando, está sentado. Estoy sentada en esta sala interna y ahí puedo inhalar profundo. Ahí hay silencio. Ahí nada me influye. Ahí nada me perturba. Ahí estoy cómoda, cómodo. Aquí puedo inhalar y exhalar y relajarme. Ahí siento que soy limpio, leve, sin peso. Todo el peso se va. Aquí, en esta sala interior, hay luz. Inhalo profundo, sintiendo esa luz que está dentro de mí. Muchas gracias. Gracias, María. Eso es uno de los ejercicios que podemos hacer, que es como sentir esto. El cuerpo es como mi casa y yo estoy dentro de mi casa en ese espacio cómodo, protegido, tranquilo. Realmente es eh, súper bien hacer esto, eh, nos trae mucha tranquilidad. Si alguna persona no lo ha hecho, yo le invito a que lo haga y se pueda garantizar que tiene resultados inmediatos y es una cuestión de práctica, como, como decimos, eh, prácticas para recuperar el bienestar emocional. María, con vos quería tocar un tema que eh, hace tiempo habíamos hablado en un programa y es el tema de la ansiedad. Eh, hay muchas personas que están sufriendo de ansiedad propiamente. Habíamos hablado que la ansiedad, podemos dar que es una patología completamente diferente a otras. Uh -huh. Entonces, a una persona que está teniendo una crisis de ansiedad, por lo general la gente le dice, cálmese, eh, esté tranquilo, no no se sienta así, eh, y más bien <risa> la persona se pone más ansiosa, ¿verdad? De que se siente mal, está sintiendo presión por otros. ¿Cómo podríamos abordarnos si tenemos ansiedad? ¿Cómo podríamos abordar a otra persona que está pasando por una crisis de ansiedad? Claro. Es que es una patología, o no le llamemos una patología porque en realidad es una reacción normal. Es ah, decir, okay. en, el, en, okay. en este momento es normal que todos y todas nos sentamos con miedo o con ansiedad. Eh, pero hay que entender qué es la ansiedad. La ansiedad es, es, se produce porque... Hay miedo y eso genera un golpe de adrenalina en el cuerpo. Entonces, la adrenalina afecta nuestro sistema nervioso autónomo. ¿Eso qué significa? Eh, afecta nuestras palpitaciones, nuestra respiración, eh, el temblor de las manos, diferentes funciones del cuerpo. Cuando tenemos eso, si yo intento controlar eso, no lo voy a lograr. ¿Por qué? Porque la adrenalina queda en nuestro cuerpo un aproximado de 30 minutos. Entonces, por más que yo haga ¿verdad? meditación y que la gente me diga Cálmes, cálmese, todo va a estar bien, el cuerpo está reaccionando, entonces no voy a poder evitar eh, todas esas reacciones físicas. Entonces, ¿qué puedo hacer en ese momento para estar mejor? En ese momento lo que tengo que hacer es entender dos cosas. Primero, que esto se me va a pasar. Después de unos minutos, esto se me va a pasar. Y ya sé que es algo incómodo, que es algo feo, no me gusta, es horrible. Porque a uno hasta se le, se le va el aire, ¿verdad? Porque uno respira entre entrecortado, ¿verdad? Sin embargo, después de unos minutos ya me voy a sentir mejor. Esto es lo que, lo que eh, yo tengo que pensar y si alguien cercano a mí está con una crisis, yo lo que puedo decirle a la persona es, pronto estarás bien, yo voy a estar aquí, pronto ya estarás bien. Porque eso es la realidad. <ríe> y le doy permiso a la persona también a que, a que esté con las, las síntomas que tiene en su cuerpo, pero sin presionar y lo segundo que ayuda es eh, una estrategia de cómo manejar el miedo eh, porque el miedo si bien pues tiene una parte física que es lo que les acabo de comentar también tiene una parte mental, eh, ustedes no sé si han visto que cuando uno tiene miedo o uno se paraliza o uno imagina lo peor lo peor de lo peor, ¿verdad? Entonces, quisiera saber si quieren hacer un ejercicio eh, de cómo manejar ese miedo. ¿Les parece, Carmen? Me parece perfecto. Ok, entonces vean, es algo sencillo. Quisiera que a todo este miedo que estamos sintiendo por diferentes motivos, lo Imagináramos que fuera como un ser vivo. Ese miedo, imagínenselo como si tuviera ojos, nariz, o sea, como si fuera un ser, ¿sí? Ahora yo le voy a decir lo que yo le quiero decir a este ser que se llama ansiedad o miedo. ¿Qué le quisiera decir? Lo primero que se me venga a mi mente. ¿Qué le quiero decir al miedo? Que se vaya. ¿Qué más? Que no me moleste, ¿qué más? Piensen, vayan así, poco a poco, ¿qué más le quiero decir al miedo? Obsérvense. ¿Qué más le quiero decir? Y una vez que ya le he dicho, yo les voy a hacer una pregunta y lo que sea que les venga a la mente como respuesta. Va a estar correcto. La primera pregunta es, ¿qué pasaría si de aquí a un mes ustedes no han cambiado su relación con el miedo? Es decir, si mi relación con el miedo sigue exactamente igual de aquí a un mes, ¿qué pasaría? Lo primero que se venga a su mente. Observen. Si de aquí a un mes sigo igual. Ahora, muy bien. Ahora el segundo ejercicio es, ¿qué pasaría si de aquí a un mes yo sí he logrado cambiar mi relación con el miedo? ¿Cómo estaría yo si yo he logrado totalmente cambiar mi relación con el miedo de aquí a un mes? ¿Cómo estaría lo primero que se les venga a su mente? ¿Lo lograron? Sí. Entonces, ¿qué produce este ejercicio? Este ejercicio produce que mentalmente, a la hora de personificar el miedo... Ya no es algo enorme y manejable. Visualmente es algo a lo que le puedo hablar, a lo que le es a lo que lo puedo manejar. Y luego visualizar cómo estaría yo también me pone en perspectiva la realidad. ¿Qué pasaría si yo no tuviera miedo o si mi relación con el miedo fuera distinto de aquí a un mes? ¿Qué pensamos? ¿Cómo estaría? Me pusieron en uno en el chat, en uno de los chats, que estaría más segura, más serena. ¿Verdad? Entonces esa serenidad es lo que yo deseo tener. Entonces, esa es otra, esa es la segunda práctica para manejar el miedo y la ansiedad. Excelente. Dice, tenemos varios comentarios. Luz dice, excelente idea, gracias. Sandra, gracias por presentar este tipo de programas con personas tan preparadas. Realmente, Mariana es una persona sumamente preparada. No les voy a contar el currículo, pero es muy grande. Aparte que eh, su energía es sumamente linda. Me dice, yo soy más fuerte que el miedo. Cierto, es algo que todos, todos deberíamos uh, pensar. Gretel, buenas noches a ambas. ¿Qué sucede cuando ese estrés, miedo o ansiedad se manifiesta en enojo? Muy buena pregunta. Yo agresiva a todo lo que se dice. Y eso eh, lo estamos viendo también, lo vemos en, eh, en las redes, hay gente muy enojada, eh, ¿Qué podemos hacer? Es una muy buena pregunta porque, ok, vimos ya el miedo, ¿verdad? Pero resulta que después del miedo, la reacción que, que surge es el, el estar irritable, estar enojado. Porque el enojo en realidad no es como el miedo, el miedo es una emoción primaria. ¿Verdad? Que les dije que, se, que producía esto en el cuerpo. Pero la ira o el enojo es una emoción secundaria. Eso significa que detrás de ese enojo yo sentí otra cosa. Entonces, por eso, para el enojo, yo tengo que observar qué es lo que me está produciendo que yo esté enojada. ¿Qué hay detrás de mi irritabilidad? Porque tal vez detrás de ese enojo lo que me siento es triste o tal vez me siento frustrada porque yo tenía planes, había hecho cosas, tenía ya toda una propuesta de que iba a pasar en el año 2020 y todo se me cayó. Ya no lo puedo hacer, todo cambió demasiado rápido. Y eso puede ser que lo que me produce es decepción, me produce desmotivación tal vez. Pero esa es la emoción primaria, la emoción secundaria es que me enojo. Pero para yo poder manejar el enojo, tengo que irme a lo primario. Es decir, reconocer primero, identificar que estoy triste y es válido. Yo puedo estar triste porque la situación es diferente y, y, y, y, y tengo el derecho a estar como en un duelo de todos mis planes y mis proyectos, tal vez que, que no los voy a poder hacer como yo esperaba, ¿verdad? Una vez que yo identifico la emoción y le pongo nombre, es mucho más fácil manejarla. Por eso ustedes van a ver que si alguien está irritable en la casa, si alguien está de mal humor, en realidad el problema es que se está sintiendo otra cosa atrás, ¿verdad? Y, y tener este entendimiento nos permite tener como... Más empatía, tal vez comprender más, eh, y tal vez saber que la persona lo que está sintiendo es mucha angustia. A veces ahora, como hay teletrabajo, el teletrabajo ahora está ocasionando más carga todavía que antes, ¿verdad? Porque antes uno se paraba, ir a trabajo y después estar en casa. Ahora tenemos que trabajar y uno no, ni siquiera necesariamente tiene un espacio en silencio. Yo estuve ahorita hablando con alguien que se iba al carro porque en su casa no hay silencio, está lleno de gente, entonces trabaja en el carro, es el único lugar donde hay silencio. Entonces es normal, usted se puede imaginar el estado en el que estamos ahora todos viviendo, ¿verdad? Claro, a veces tenemos esa idea preconcebida que hay, vamos a trabajar en una casa, qué rico, en pijamas, muy tranquilidad, y a veces pues, no, no contamos con un espacio, como, como vos decís, en silencio, tranquilo, adecuado para trabajar, eso también nos puede causar mucho estrés. Claro, claro. Por acá tenía una pregunta que me llegó al chat. Me dicen eh, si una persona realmente se puede sentir a gusto en este momento como está en cuarentena o será que está, que, que se está tapando algo. Imagino que es como que está evadiendo tal vez algo. Ya, claro, entiendo. Sí, es como porque la pregunta es algo muy honesto. ¿Será que yo estoy honestamente sintiéndome bien? ¿O será que estoy en modo... a mí, aquí no pasa nada, ¿verdad? Exacto. <risa> eh, porque, bueno, lo que pasa es que eso es otra de las cosas que nos pasa. Ahorita hay mucha ambivalencia y es normal. ¿Qué es ambivalencia? Por ejemplo, por un lado sentir... Bueno, qué rico, ya no tengo presas, ya ahora me alivié de horas de estar ahí yendo de un lado para otro de trabajo. Qué rico. Y me siento bien por eso. Y como decías, bueno, ahora tengo más flexibilidad de horario y puedo estar trabajando más sí, cómoda. Sí. Con el gatito de Carmen. Sí, es ahora. Pero por otro lado... Eh, hay situaciones que son incómodas, ¿verdad? Y, y es, son reales, ¿verdad? Eh, eh, nosotros teníamos planeado retiros, teníamos planeado eh, que vinieran visitas, profesores importantes, y no están viniendo. Y aunque uno tiene una buena actitud y uno lo entiende, pues, eh, por supuesto que hay que hacer el esfuerzo del cambio. Y en esto, vean, todos nosotros... Tenemos diferentes respuestas al cambio y eso también es importante porque hay personas que el cambio les cuesta mucho más aceptarlo. Y entonces eh, van a por todos los medios decir que es que las medidas de, de prevención para no infectarse son demasiado exageradas. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque implican que yo tengo que hacer muchos cambios <risa> y no los quiero hacer. Ok. Después con el tiempo voy entendiendo lo que está pasando y voy poco a poco asumiendo que es una realidad y que, y que voy a tener que adaptarme a ella. Pero hay muchas personas que eso les entristece más, ¿verdad? Y hay otras personas que rapidito, pum, pum, pum, ya nueva vida, otro todo bien, <ríe> se adaptaron, se sienten cómodos, están cuidando a sus papás. Cada uno de nosotros es diferente, entonces también entender eso en nuestras familias, porque vivimos con personas que todos somos con diferentes eh, expresiones de nuestra, nuestras emociones. Y, y una persona que es, es, ha estado muy bien y con buena actitud, incluso con buen humor, puede llegar en un momento que sí le afecta, porque ya ¿verdad? le llegó el peso de la situación que estamos viviendo. Entonces, no es que siempre vamos a estar en una línea así recta. Vamos a tener nuestros altos y bajos. Eso es normal en una situación de emergencia. Absolutamente normal. Es esperable. Está bien. Entonces, yo me tengo que dar el espacio de entender mis necesidades emocionales. ¿Cómo me estoy sintiendo hoy? ¿Qué necesito hoy? Y darme lo que yo necesito. Okay. Bueno, sí, y vernos nosotros mismos sin juzgarnos, ¿verdad? También importante que si paso por un momento de tristeza o de enojo ah, o de ansiedad, pues no, no juzgarme, simplemente, como vos decías ahora, de una situación de ansiedad, pensar que ya va a pasar. Igual, este no sé, escucharme un poquito ahí por la situación, así que es parte del cambio. Claro. Margarita claro. dice... Eh, Margarita estaría feliz, ok, no, no entendí bien, Eliana dice ya llegué, por ahí Mimi dice ya llegué también, que dicha que te llegaron y que están acá acompañándonos, qué les parece, explicarles a nos de cómo se están sintiendo, eh, cómo ha pasado este proceso y cómo ¿Cómo reciben estas prácticas? ¿Qué les parece? A ver si nos comentan, a ver si conversamos un poquito. Claro. ¿sí? Carmen, y también en el, en el chat de YouTube dicen que hay personas de ocho países. Wow, súper, súper, sí. qué, sí. qué bien. Qué bien, qué bien. Me encanta. Mm. Un ratito para, para compartir. Marian, ¿y ustedes? Eh, ¿Siguen haciendo eh, las meditaciones en línea? Bueno, los lunes estamos haciendo en línea, ahora además nos unimos todos los países de habla hispana donde tenemos Brahma Kumaris y hay un, todo un programa porque como todos estamos en línea, <risa> eh, tenemos la oportunidad de escuchar lo que hacen en Colombia, en Argentina, en Perú, en España, también en Costa Rica… Entonces, ese programa en línea lo pueden ver en el Facebook de Brahma Kumaris. Eh, y, y bueno, está a diferentes horas, ¿verdad? Porque de repente el de España es a las 11 de la mañana nuestra, ¿verdad? Pero la intención claro. es que haya ese sostenimiento. Claro, esto, esto es parte del cambio también. Ahora todos hemos tenido casi que alabado de, de usar la tecnología Aquellos que no somos muy amigos de la tecnología, pues hemos tenido que utilizarla para pagar recibos, para ver temas de banco. Bueno, este es un ejemplo de lo que estamos haciendo. Dice Dunia, hola, tengo tengo que retirar porque debo atender la cena, ¿ok? Pero me encantan estos espacios, quedo atenta al próximo, mil gracias. Bueno, nos vamos a encontrar mañana también. A las 8 de la noche eh, nos va a acompañar Tapado, Tapado Vargas. Entonces, ahí estamos definiendo todavía el tema, pero les garantizo que Tapado tiene una información buenísima, muy interesante. Dice Ileana: eh, Yo estoy haciendo. ¿Tú dices? y me ayuda mucho. Uh -huh. Claro, eso, eso también se puede hacer. Hay muchas técnicas de respiración que podemos encontrar en, en YouTube, en Facebook, es la ventaja, Ahorita hay mucha información que nos puede ayudar a estar bien emocionalmente, a mantenernos equilibrados y bueno, ver con gratitud que también que eh, toda esta, esta información se ha soltado de forma gratuita, porque por mucho tiempo también para muchos ah, había que pagarla. Claro. Se duñan super a esa hora, ¿ok? Pues a esa hora nos encontramos. Dice, yo sé que estamos en una crisis, pero uno trata aparte de las cosas de la casa de estar ocupado, aunque agradezco mensajes, me estresan que me estén mandando tanta cosa de virus, cadenas de religión, o, o sea, uno no puede vivir pegado al celular, que si te mandan un mensaje, tiene que compartirlo con todo el mundo y llegan y llegan y eso estresa. Por supuesto, hay muchísima eh, noticia falsa, hay muchísima información que aturde, hay que ser muy selecto con lo que estamos leyendo, con lo que le estamos prestando atención, con los videos que estamos viendo, eh, hay que saber que analizar qué información nos va a nutrir o simplemente es eh, basura, por así decirlo. De hecho, de hecho, de hecho, también Carmen, aquí dicen que les estresa mucho enterarse también de las necesidades de los demás, de las situaciones que ellos también están pasando en otros lados. Claro, por supuesto, creo que también hay un sentimiento de impotencia país Sí, es como, como lo que decías, eh, porque lo que pasa es que la realidad es, es fuerte, pero hay una cosa que es importante, eh, digamos, eh, nosotros, toda esa realidad está ahí pero nosotros tenemos que recuperar la independencia de qué es lo que está dentro de mí. Digamos, eso está pasando, pero cuando eso me está pasando a mí, eh, es cuando yo pienso de, un, de cierta manera y me afecta. Entonces, lo que nos ha sucedido a los seres humanos, por ejemplo, les, se los voy a decir con un ejemplo, hay una persona excelente, sumamente eh, inteligente, que por su trabajo le toca ver todas las noticias, un poco como lo que nos estaban contando y, y recibir todos los mensajes del WhatsApp. <risa> y esta persona sumamente inteligente estaba sumamente angustiada, llorando, llorando, llorando. ¿Por qué que tenemos? Vean ustedes cuántas situaciones difíciles no hemos logrado superar. Pero de la manera que puede ser que me fortalezco, me debilito, que esta sea una experiencia que me enseñe o una experiencia que me traume, ¿verdad? Por eso tengo aquí esta foto, que bueno, es un cuadro que nos regalaron de Daddy Yankee, que ella era la coordinadora de Brahma Kumaris. Ella dejó su cuerpo eh, el 27 de este mes, a los 104 años. Y una de las cosas que más me impactó, yo la vi a ella... Eh, en junio del año pasado, imagínense que a los solo 103 años, <risa> seguía viajando, este, la vi en, en, en Peace Village, en Nueva York, y ella por su edad tenía una dificultad física muy grande, ¿verdad? Y bueno, después de un par de días, ella estaba como si nada dando una clase sumamente buena, y una de las cosas que dijo que me, me motivó y todavía me motiva a seguir inspirando, a, a, fortaleciéndome, es que ella, la energía que usa para mover su cuerpo, es la energía espiritual, es la energía de la conexión con el alma, la más llena de amor que existe, la más llena de paz que existe, el ser extremadamente puro, que es la fuente universal que le podemos llamar Dios, le podemos llamar el Ser Supremo. Esta conexión, que, que es un derecho de todas las almas, es lo que ella decía que le, le hacía recuperar su energía. Y tenemos que ver qué es los tipos de pensamientos que me distancian a mí de experimentar eso. Porque la energía o la conexión con la fuente divina con este Ser Supremo, todo lo podemos tener. Pero para eso, mi mente tiene que estar muy sintonizada con lo divino, con lo puro, con la paz. Y hay pensamientos que yo tengo que son como como que interferencias en esta línea de conexión con Dios, con el Ser Supremo. Por eso, para captar y recibir poder espiritual, la mente requiere un estado interno muy tranquilo. De alguna manera entregar la situación a Dios, al ser supremo, y lograr mentalmente enfocar el recibir. Una cosa es diferente pedir a recibir. La mente... Exacto. La mente que pide es una mente que, que no está conectada necesariamente, está conectada con el miedo. Pero la persona que recibe tiene que estar en un estado mental que capte las señales divinas. Para captar las señales más puras y profundas de, de este momento, requiero estar conectado con la pureza, el amor del Ser Supremo. Y ahí recibir. Gracias. ¿Cómo se puede servir cuando no se puede servir materialmente, cómo se puede servir espiritualmente? Hay una pregunta, Carmen, de cómo servir espiritualmente cuando no se puede servir físicamente. Muy interesante. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, es que qué es servicio, ¿verdad? ¿Cómo, cómo, qué es, ¿Cómo puedo yo empoderar a las almas? Vean qué interesante algo que aprendí en estos días con la coordinadora de Brahma Kumaris Regional, Mojini. Aprendí que ustedes vieron que cuando va a haber una calamidad, una catástrofe, digamos, que va a haber un terremoto, los animales reaccionan antes de que suceda el evento. Ustedes han visto eso, ver a las vacas, los perros... Ellos, incluso los gatos, ellos ya, ya perciben que va a pasar ese evento. ¿Por qué? Porque ellos perciben las vibraciones. O sea, no está pasando todavía, pero tienen la capacidad de percibir energía, vibraciones. De la misma manera, los seres humanos tenemos la posibilidad de generar vibraciones, de generar nuestra energía eh, con nuestra... Conexión interna con el Ser y con el Ser Supremo. Cuando yo estoy generando vibraciones de muchísima luz, de mucha fuerza, esas vibraciones se perciben. Y esa es la energía espiritual que requiere ahora el planeta. Que hagamos como, como un gran abrazo, como rodear a, al mundo de esta energía eh, especial, de hecho quería contarles, mi papá trabaja con indígenas de aquí de Costa Rica y hay una iniciativa de los pueblos originarios de, de hacer un ayuno de, para poder re, dejar de tomar tanto de la tierra y volver a darle como un abrazo espiritual, es una propuesta que ellos están dando eh, todos los, los aguas de, de los pueblos originarios y me, me encantó la idea, porque todos nosotros, independientemente de nuestras eh, creencias o nuestro camino espiritual, podemos de alguna manera dar ese abrazo espiritual a la Tierra, el abrazo que necesita en este momento y a la humanidad con nuestras vibraciones de amor. Así es. nos ¿Cómo encontrar la motivación en, eh, en los días tristes? Sí. ¿Cómo hacer ese servicio espiritual, verdad? Ya que no podemos salir afuera, a gran podemos ir adentro y podemos hacer ese servicio de amor expansivo. Ahorita hay, como vos decías, hay una vibración muy fuerte de miedo. Entonces, tenemos que trascender... Y tener que, eh, tenemos que empezar a vibrar en el amor, en esas vibraciones que son mucho más fuertes, más altas que las del miedo. Claro. Ahora vean también otra práctica, porque hemos hablado de la, de la, del miedo, hemos hablado de la irritabilidad, y hoy ahorita la pregunta que hacen es de la tristeza, ¿cierto? Uh -huh. Entonces vean, uh -huh. con la tristeza también hay otra práctica. ¿Está bien? Porque resulta que uno cree, o, o cuando uno está en ese estado, eh, uno tiene la tendencia a pensar que algo me tiene que pasar para yo estar bien. O sea, como que alguien me tiene que querer, o, o que de alguna manera yo siento otra vez felicidad, ¿sí? Pero cuando estoy triste... La única forma de dejar de estar triste es yo tomar la decisión de empezar a estar mejor. O sea, en esto se requiere más terapia de choc. Es decir, ¿hasta cuándo voy a sufrir? Está bien, puedo aceptar, identifico mis tristezas, pero ¿hasta cuándo me voy a dejar sufrir? Esto que les estoy diciendo me lo hago yo, ¿verdad? Yo me doy permisos, yo me doy permisos cortos de, de tristeza, ¿por qué? Porque la, el estado de felicidad, bienestar, es algo que yo tengo que hacer eh, activamente, tengo que darme felicidad, tengo que hacer algo para estar bien, porque si no, con, yo creo que de alguna manera así, plum, me va a caer del cielo y chum, ya voy a estar bien. Y no, del cielo, por supuesto, estoy recibiendo energía, poder, apoyo, pero yo tengo que hacer el esfuerzo de a partir de hoy voy a despertarme, voy a bañarme, voy a cuidarme y a partir de hoy voy a tener gratitud. Aquí donde estoy, aunque es un momento duro, aunque hay situaciones difíciles, yo en este momento estoy viva. Y si estoy viva, significa que no estoy muerta, ¿verdad? <risa> ¿Eso qué significa? Que, que si yo estoy viva, yo puedo hacer de mi vida lo que yo quiera. No le puedo dar, tan, no le puedo dar tanto poder al sentimiento negativo. Tengo que darle poder a la energía de la vida. Y si estoy vivas por algo, y encontrar ese algo por el cual vivir. Dice Erika, hola, a mí me han dado ataques de pánico, creo que son eso, trato de relajarme, hacer trabajo de la universidad y atender a mi familia. Pero el miedo por momentos me ataca. Me salí de grupos y al tener menos mensajes me he calmado un poco. Claro. Es más de lo que ya veníamos hablando mucha información que nos satura, que nos baja la vibración, que nos aumenta el miedo y realmente, pues, empezar a vibrar en, en el amor, en la gratitud que acabas de decir que es importantísimo y, y ponerme, bueno, como, como dice mi abuelita, este, tener fundamento, de <risa> <risa> ya, deje de, de estar triste, o sea, me doy permiso, así como vos decís, de estar a veces un poco con las pilas bajas, pero pero no, no dejarme siempre sentirme tan confortable en ese espacio, en esas vibraciones bajas. Claro. Por amor propio, ¿verdad? Y por... Porque sí. Claro. Eh, dice Eka, gracias por estos espacios. Hay mucha angustia en el mundo, pero creo que a todos aprender de esto. Creo que es importante darnos tiempo para todo, ver noticias de cuentas oficiales, llorar, quedar, reír, compartir, etcétera. Negar lo que sentimos no se puede. Hay que darle un espacio, pero no que todo malo ni todas las distracciones nos acaparen el tiempo, exactamente. Realmente es un, un momento donde podríamos eh, Sacarle mucho provecho. ¿Cuántas veces hemos dicho, no sé, que tenemos libros, que tenemos tiempo de leer, que queremos ver películas, pero no tenemos tiempo porque llegamos muy cansados, queremos hacer algo en la casa? ¿Cuántas veces hemos de estar en la casa, inclusive sin hacer nada para descansar? ¿Por qué, María? ¿Por qué en este momento hay una gran... Eh, Voy a, voy a decir un poco fuerte tal vez una gran misterio colectiva por estar saliendo creo que en su diario vivir no no está tan estresada por salir creo que en el momento en que no hay que salir es cuando las personas quieren más salir ¿No? habrá algo ahí como si corras puedes informar me ¿no puedes decir <risa> Yo creo que a todos nos pasa, ¿verdad?, que, que es más el hecho el, el, el hecho de sentir que uno no puede, ¿verdad? Digamos, los cuento. yo estuve conversando con alguien que, que tiene sus papás eh, en uno de los países eh, que eran de la Unión Soviética eh, y ella eh, no tenía planes de ir, ¿verdad?, ver a sus papás pero cuando cerraron la frontera y ya era una realidad que aunque quisiera no podía ir, eso le dio un choque, ¿verdad? un choque muy importante, y empezó a sentir claustrofobia. Ni siquiera tenía planes antes, pero el hecho, creo que es más el hecho de sentir que uno ya no puede, ¿verdad? Que es como vieron, es una forma de pensar y, y es, es válido, uno se puede sentir así, pero reconocer que eso que estoy sintiendo lo estoy creando con mi mente y que en mi mente mando yo. Por eso nuevamente hacer una práctica de recuperar mi estado interior de paz, nuevamente llevar mis pensamientos a un buen ritmo, conectarme con el ser. Y otra cosa también que, que alguien estaba preguntando en YouTube, es que cómo hacer cuando uno en estas condiciones que tiene que ver, ¿verdad? Uno sigue sintiéndose mal porque vienen cosas de antes, y uno estando con una misma no lo resuelve, entonces se siente todavía peor, <risa> más triste. Pero ustedes saben que hay situaciones que uno trae porque nosotros en nuestra jerga le llamamos situaciones kármicas que, que están desde el pasado, y es karma, cuando es una situación kármica, de alguna manera es, un, es un, una respuesta, es un retorno a algo que yo he generado. La, la vida me, me, es como un eco, me devuelve cosas que yo he generado. Entonces este es el momento, como decíamos, de generar otra vibración para cambiar el karma negativo. Es decir, yo no puedo Resolver un problema pensando todo el día en el problema. No sé si ustedes lo han intentado y se embotan y después no piensan en ninguna solución. Claro, totalmente. Entonces, para, para generar otra respuesta, es decir, para cambiar ese patrón kármico que viene desde hace tiempo, yo necesito generar algo muy diferente. Entonces, para eso, yo necesito darme estos espacios diariamente de meditación, diariamente, de generar lo mejor, de dar amor, ¿verdad? De, de estar eh, en, en ese buen estado eh, y así como disolver ese patrón que traigo desde antes. Nos dice Gretel, hablando de meditaciones, ¿qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer una persona que no sabe meditar? Y no se puede concentrar y se dispersa aún con meditaciones guiadas. Sí. Eso es muy, lo que nos están contando, eso pasa muchísimo, ¿verdad? Porque vean, todo el día estoy pensando, no, pensando, estoy pensando, pensando, pensando, pensando. Y en el momento que hago una pausa, ¿ustedes creen que la mente se va a pausar automáticamente? No. no. Entonces, primero... Hay que tener paciencia con el propio ser. Ok, yo pienso demasiado todo el día, voy a hacer una pausa. En esa pausa mi mente va a ir como, como frenando, frenando, frenando, frenando, frenando, frenando, frenando. Y entre más uno practica la meditación diariamente, más y más ese freno está bueno. Y entonces es rápido cómo uno se conecta. Este es un momento particularmente bueno para practicar meditación. Entonces, hay eh, una página que es buena para las personas que están empezando que se llama solo solounminuto.org. Solo un minuto. Solo un minuto. Porque son meditaciones muy breves. Entonces, es como una pequeña pausa y en eso me ayuda a concentrarme. O bien, eh, hay, también hay otra página que se llama Pausa de Paz. Esas son meditaciones de cinco minutos, algunas. Entonces ahí, ¿verdad? Pueden ustedes ir practicando. Mariana, a mí algo que me funcionó mucho y que lo vengo practicando desde hace años, que lo aprendí en un retiro de Brahma Kumaris en el time, eh, era hacer esa pausa de respiración cada hora con uh el -huh. programado si, si, si alguien tiene, bueno, puede ser con el celular o con el reloj, eh, poner una alarma uh -huh. cada hora, para acordarnos, en cada, a cada hora hacer una pausa, una, una introspección, volver a, aquí a la hora, al presente, respirar un minuto hacer una pausa cualquier cosa que estoy haciendo, si estoy trabajando, si estoy en la computadora, si estoy cocinando, cualquier cosa, hacer esa pausa y volver. Es como, como reset, ¿no? Claro. De, hecho, la me mucho, ¿eh? De hecho, Carmen, ¿te parece si hacemos la pausa? ¿La cámara? <ríe> Entonces, vean, para todos los que están conectados, vamos a volver a poner nuestra espalda recta. Okay. Vamos a inhalar profundo volviendo nuestra conciencia al momento presente y vamos a pensar o a visualizar que dentro de mí hay un pequeñito punto de energía en el centro de la frente. Es un pequeñito punto de luz. Cuando pienso en el punto de energía, voy a pensar punto final, a toda la influencia externa. Punto final. Y poco a poco voy a ir reduciendo la velocidad de los pensamientos y voy a ir más allá del ruido de este mundo hacia la paz y la tranquilidad del mundo de luz pura donde está la fuente de amor, la fuente más elevada de paz. Voy a permitirme conectar con esa energía, la energía sutil de la paz y que esa paz me bañe totalmente y recorra totalmente mi ser limpiando cualquier basura cualquier Nudo de estrés, estoy en paz, totalmente tranquila. Muchas gracias. Gracias, María, por compartir esto. Esta meditación, este espacio. Muchas gracias. Gracias a ti, Carmen, por estar a, siendo así tan generosa y siempre pensando en todos. De alguna manera encontraste para volver a, a tener el programa. Así que felicitaciones. Y a todos los que se conectaron. Sí, acá Sara Zaira dice, se vale llorar de vez en cuando en este momento. Se vale. Sí, se vale, se vale llorar eh, y, y ojalá bueno, pues en ese, en ese proceso pues, pues identificar que estamos sintiendo y pues, con humildad, sin criticarnos, sin juzgarnos. Todo uh -huh. va a pasar, que es un momento de aprendizaje, que hay que tener una actitud positiva, tratemos de vibrar en el amor, tener actitud. Yo en este momento tengo mucha gratitud por, por mi casa, por las cosas que, que están pasando y las que no pasaron. Realmente creo que todas las situaciones de todas las personas son diferentes, pero hay que tener gratitud de lo que tenemos, de, de que el planeta se está limpiando también. Hay que pensar en el planeta, este, proyectarle mucho amor al planeta. Eso que, que comenta tu papá de la para darle un respiro a la tierra, me parece súper lindo. Hay que tener mucha, mucha compasión, hay que tener mucha empatía con la Y bueno, si tenemos algún, algunos momentos de tristeza o de enojo o de ansiedad, saber que son normales que van a pasar, que es parte del proceso que estamos viviendo, parte del cambio al que nos hemos tenido que sujetar y, y, y tratar de adaptarnos siempre pues, de la mejor manera, con tranquilidad, con unidad, tratar de estar tranquilos, como vos, como vos dijiste, eh, a veces tocarnos la faja, como decir, ponernos aquí como firmes y, y y si nos sentimos tristes, ok, darnos el espacio, pero no sentirnos cómodos siempre en esa tristeza o en esos, en esos uh -huh. espacios donde perdemos poder. Uh -huh. María, muchísimas gracias. Como siempre, un espacio súper valioso compartir con vos y con, con todos los que he compartido siempre en Brahma Kumaris. Uh -huh. Gracias, gracias, Creo que, que, que, que este es el saludo ahora. Así es el saludo ahora. Solo para terminar, Carmen, que en el otro chat eh, preguntan algún libro que recomiendo. Y eh, siento que, eh, para bueno, para estos momentos... Eh, para, lo, lo ideal es algún libro que ayude a meditar. Y entonces, eh, creo que hay un libro particularmente que se llama Pensamiento Oriental para una mente occidental, que tiene como varias estrategias de cómo meditar, que sería un buen libro. De, de Anthony Estrano. Bueno, María, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias, por, el espacio, gracias por compartir. Eh, Gracias a Claudia, que ahí sí. la escucho también. En controles. <ríe>